de lo bello, pero cumple con la ley ama como plebeyo, pero piensa como un rey, aunque trabaje de seis a seis como un güey, rompe esas cadenas cuando te cerran el brain. al final tendrás paraíso, piña colada, o acostado en una marca para al mar, tu mirada pero todos tenemos derecho a meditar cayendo de una cascada lo que dijo el señor de ti se va a cumplir eso es lo que tienes que decir, no decir, voy a morir, no tengo fuerza suficiente. Recuerda que la victoria está en la mente y que habrá gente dispuesta a desanimarte y a decirte que no eres capaz, pero jamás mires atrás. Porque acuérdense que a Dios que le sirve de la nada hizo la paz. Lucha como ave, haces duelo que tú sabes que tú eres capaz, deja que lo imposible solo temo. Mucha gente dice que no cante que baje la voz, pero nada más se da cuenta cuando yo menciono a Dios. Te voy a decir la neta, como acá la vereda Ataca con la Biblia y con la Biblia no te meta. Quieres una alabanza cuando todo va. Yo te pido una sonrisa en vez de tu quejar. Y Jehová me dio vida, me dio un nuevo día por tu mente, pon tu mente. Con tu mente positiva, olvidarte del problema Buscarte una sonrisa y burbarte del sistema Oye, siente la vibra que yo monto de ese tema Y dale gracias a Dios y bienvenido a mi cinema y Jehová me dio vida, me dio un nuevo día Con tu mente positiva, olvidarte del problema Buscarte una sonrisa y burbarte del sistema Oye, siente la vibra de este tema Me levanto en la mañana y de la calle la doctrina Ganando esa monedita como puse María Jehová me dio vida, me dio un nuevo día Con tu mente positiva con tu mente positiva, olvídate del problema Búscate una sonrisa y burlarte del sistema Oye, siente la vibra que yo monto en ese tema Y dale gracias a Dios y bienvenido a mi enemigos Mucha gente dice que no cante, que baje la voz Pero nada más se da cuenta cuando yo menciono a Dios voy a decir la neta como acá calavereta, la vereta ataca con la Biblia y con la Biblia no te metas quieres una alabanza cuando todo va mal yo te pido una sonrisa en vez de tú quejar Jehová me dio vida, me dio un nuevo día por tu mente, por si te si la vida fuera un día ni siquiera sé que dejaría de empezar a todo el día. yo maría mi maleta sin pesado ni un segundo de nuevas alegrías y de nuevas compañías en el mundo no soy un vagabundo, lucho contra el mundo Policía ruso, yo va, dio vida, me dio un nuevo día, punto de vista positiva, me gusta, de dio propio. Esta vida es gratis, la comida no lo es, dinero volátil, cuando que vamos por menos, ganamos un nuestra vida a vender, luego no regresa el tiempo, no va a volver, el petróleo no baja, salario no sube, hay más niños con hambre y la canasta en la nube. para las nubes, para la barrio violento, se normal en la urbe, no sale sobre concreto mientras ganancia sube, El poder reprimiendo, la industria construyendo cadenas que no suelen, se aproximan desastres, puede que esto se inunde, agua contaminada, el futuro se pude, incendio por aquí, inundación acá, desastres si y COVID, la nueva realidad. Muy buenos días para todos, familia, ¿qué tal les gustó? Sí, ¿qué tal ah, Gracias, sí, con mucho gusto, un honor, ser, gracias. Gracias. Te voy a poner gracias. a la YouTube. Gracias, rojo. Eh... Busca, eh, pone la tag. ¿Cómo se llama esta plaza acá? Se llama la Plaza Grande. La, no, está bueno, plaza de, la mujer, plaza de la Mujer, busca para Plaza de la Mujer y Starbucks. Pone Plaza de la Mujer y Starbucks. Okay. Rap. Yeah, pongo esa tag, así te vas, te vas a encontrar allá. Gracias. ¿Cómo te llamas? Limber Villegas. ¿Eh? Castro. ¿Castro? Fácil Castro. Castro. Ok, pongo de... también, eh, también eh, como tag Castro. Va a ser Castro, mi nombre artístico, me dicen Limber o Villegas. No, mejor solamente Castro, así no me olvido. Gracias, bro. Ok, Gracias hasta luego. Gracias.